Wow a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Pintor, y aquí les traigo el esperadísimo sorteo para el canal en el cual el premio será o un juego de Pokémon Ultra Sol o un juego de Pokémon Ultra Luna, el que más te guste. Te recuerdo que este sorteo será a nivel mundial. He catalogado este sorteo como un sorteo de 5 estrellas y para ser participante solamente hay que seguir las reglas de las clasificaciones de los sorteos del canal que dejaré en la de información aquí arriba a la derecha. Aunque para hacértelo un poquitín más fácil, te lo resumo. Invita a dos amigos tuyos a que se suscriban a mi canal de YouTube. Los tres deben estar suscritos al canal y darle like al vídeo. Comenta este vídeo con tu nombre de usuario de Twitter y el nombre de los dos amigos que invitaste. Y por último tienes que hacer el retweet del tweet de este vídeo que dejaré también en la descripción. Con tan solo estos cuatro sencillos pasos te llevas a casa este fantástico juego de la séptima generación. Aprovecha esta oportunidad y participa ya. No me queda nada más que desearte muchísima, muchísima, pero que muchísima suerte. No te olvides de darle like y suscribirte a mi canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.